Por los 208 aniversarios de la gesta libertaria del departamento de Santa Cruz, el Instituto Boliviano de Comercio de Exterior da a conocer los índices positivos en términos de diversificación de su economía, la pujanza de sus habitantes y el motor de desarrollo de Bolivia, cuyo aporte al Producto Interno Bruto supera los 100 mil millones de dólares y representa casi un tercio de nuestra economía, con un 28,7%. Santa Cruz crece desde el año 2011...